esas piernas bueno ahora es cuando me marcho otro contacto atención Este boss está liquidado. Menudo recibimiento. Ahí hay otro. Vamos. ¡Vamos allá! estrecho, señor. Use esto. ¡Ah! ¡Se a ese bastardo! ¡La única buen disparo! ¿Lo hemos logrado? Ugh! es un atajo al infierno. varios marines atrapados en ese edificio jefe concéntrate en los raids son los más peligrosos avísate centro de mando de los marines. Tenemos que ayudarlos con el escara. ¿Se ha terminado ya? Señor, Cabo Pérez. Compañía, el puesto de mando está por acá. El teniente cayó justo quién? cuando llegamos. ¿Quién manda ahora? ¡No caso? se detengan! El sargento Banks, señora. Él está hasta arriba. Vamos, la llevaré. y refuerzos, no creí que enviaran un Spartan. ¡Tenemos problemas! Muy bien, estamos mierda arriba y en su vuelto. ¡Marín! ¿Te he dado promesa para lloriquear Estoy bien macizo. No, no dejes de disparar, señor. Hemos atrapado, ¿Qué? jefe, tienes que subirte a la escara. Con cuidado, ese líder un Ultra, y los pilotos tampoco son gajitos. Jefe, tienes que subirte al escara. Recojan al jefe y vuelvan a in Amberclad. Entendido. Estado. Señor, el profeta está huyendo. Pido permiso para entrar en combate. Negativo, comandante. Mandaré a dos pesados para que lo intercepten. Señora, ruptura del desespacio junto a la prueba del objetivo. Va a saltar dentro de la ciudad. No hay tiempo, señor. Luz verde. Luz verde para entrar en combate. Rápido, tenemos que acercarnos.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 Los jerarcas han pensado en algo especial... <risa>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 Incluso en estos instantes usan las creaciones de los señores para difundir sus mentiras. ¡Los aplastaremos! Y seguiremos nuestro camino hacia la gloriosa salvación. Le siente bien esta coraza, aunque no puede ocultar la señal. Nada podría hacerlo. Es el Inquisidor.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 ¡Vamos a disposición! Nos enfrentamos a un enemigo de Nash. Activen camuflaje. Descúbranse solo cuando el Inquisidor entable combate con el enemigo.